8 y 29 de la noche, Lotería Santander y la Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 1296 para hoy miércoles 10 de mayo del 2023. Y a continuación el número ganador para Julón Anoche es 8, 1, 9... Cero. Repito, el número ganador es 8190. Le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto. Correcto, el número ganador 8190. Felicidades a todos nuestros ganadores. No olviden comprar nuestro raspa y listo los puntos autorizados. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.